Habemos Pigin Tower, habemos Pigin Tower 2 al fin. <risa> Hola bueno, chicos, soy Green Retroman, desarrollador de videojuegos indie y animador. Ayer tuve muchos errores con PiggyTabor 2, pero gracias a muchos foros pude encontrar una solución al problema y al fin lo pude solucionar. Me tardé literalmente más de 4 horas intentando resolver cuál era el problema. Lo desinstalé, volví a instalar GameMaker, hubo un buen de problemas que no, no es esto, que no es aquello y al fin pude encontrar que es una imagen, le puse de nombre, banner punto png y la guardé como jpg y cuando le estaba jalando el programa me decía oye es que tu imagen no es png es jpg pasa algo y yo lo chequé, y dije pues no está bien mira yo lo guardé así pero no intenté buscarle por otros lados en vez de hacerle caso al game maker y vaya desastre pero bueno ya está así que les voy a enseñar el juego es totalmente gratis lo pueden descargar ya en PC y para Android en Itch.io Pero también estaría muy bien que lo puedan descargar por la Play Store, es totalmente gratis. Todavía lo tiene que checar Google para poderlo ver si está bien y en orden. No creo que tarde tanto, pero por lo que está pasando afuera, pues hay menos gente trabajando en eso. Entonces yo creo que en unos 3-4 días ya puede estar arriba el juego. Por lo mientras les voy a enseñar qué es lo que tiene el juego. Cuando comienza aparece de esta manera ya tiene un bonito logo, y pues esta es la pantalla principal, aquí se va a ver en PC y en Android, iba a poner un botón para que pudiera subir tu mayor puntaje a internet, pero no me deja, tampoco me deja iniciar sesiones, es un poco laborioso, entonces yo creo que lo voy a dejar para la siguiente versión, pero por el momento ya se va a poder jugar, así que aquí están las configuraciones, y aquí mi puntaje ahorita está en ceros, porque he jugado, y puedes subir y bajar el volumen puedes borrar este, tus datos si es que quieres los fan arts los puedes conseguir como ya dije la vez pasada apretando muchos clics mientras más clics des se van guardando y el mayor puntaje que tienes, conseguir, que tienes que conseguir para poder desbloquearlo es conseguir 650 puntos también están los créditos y Puedes checar los fanarts, bueno, los fanarts que ya les mostré. Aquí abajo se puede checar la versión en la que está trabajando el juego. Ahorita es la versión 2.0.3. Y bueno, pues ya se puede comenzar a jugar. Para hacer pantalla completa en el juego tienes que hacer apretar Q y ya se pone. Y si quieres reiniciar el juego apretas Escape. Trata en el que tienes que este, dar clics cada vez que das un clic, cambia de dirección. También puedes pegarte con la pared, no pasa ni nada, pero no puedes pegarte con esos ciegos que, que te dañan. Puedes, pegar, puedes si te monedas, te consigues... Y aquí te aparece tu puntaje del momento: tu mayor puntaje, los clics que diste en este momento y los total de clics. Como ahorita no he jugado más. Pues está ahí. El nivel en donde estás y cada vez que dice faster va aumentando de velocidad y además de nivel entonces voy pues, pues, superé mi récord y bueno de esa manera, aquí ya tengo en total 41 clics y bueno Perdón en serio por no subir el juego ayer ni nada de lo que pasó, pero sí tuve muchísimos problemas, tengo que aprender un poco más sobre código. Por el momento este es el juego y para la siguiente semana les tengo preparado un juego en el que ya estoy trabajando, así que suscríbanse para que lo puedan checar. Hago video todos los días, no todos los días es sobre el videojuego en el que estoy trabajando pero sí para que puedan ir checando noticias, gameplays y otras cosas. Entonces, suscríbanse para que puedan saber cuando subo. Igual denle click a la campanita para que les notifique exactamente en el momento. Denle like si es que les gustó. Y nos vemos para el siguiente video. Nos vemos, chicos. Bye.